Está amaneciendo detrás del cerro, en Las Viñas. Estoy con una gran persona que algunos de ustedes ya conocen, Alex. Volví al cerro. <risa> ¿Dónde estuviste, Alex? Oh, encerrado cuatro meses en la base de la Fuerza Aérea. Motivado con todo, Alex cumpliendo su sueño. Tuvo un tiempito, así que me sacó a las 7 de la mañana a sí, pedalear. A Cabre mierda. La calle está en las sombras. ¡Cacha los verdes, weón! ¡Mira ese verde, weón! Pero eso es mosco. Uh, uh. A doble cámara. Nada de vaya. Por aquí. A chocarla. Pero cacha que el mono se ve muy oscuro. Sí. Oh my God. Sí, y el polvo se ve casi igual. Yo no cacho nada de fotografía, pero Alex le está poniendo bueno. Ha no está estado tratando fuera. de aprender lo que más puede. Y a poquito se va agarrando el, el ritmo de la fotografía en el filete, me encanta. Eso, vinimos a sesionar para pa que suelte la mano. ¿Ah? ¿Ah? Después de tanto tiempo. ¿Cómo es esa Filete. A ver si logramos lo que queremos. 3, 2, 1 uh. Me tinca, o sabes que me tinca mucho No te vayas a caer, Pubón Tu línea es seguro más peligrosa que la mía ¡Qué loco cuando te dio Me molestan estos humanos ¿Qué hago? ¡Ush! ¡Ush! ¿Qué el caballo, weón? Bueno, bunny hop. <risa> Buenas Alex, weón, bueno, qué bacán. No, no había cachado, que hiciste un... manual esto va a ser solo para ver cómo se huasquea la fus. Bueno, en verdad lo único que me interesa es la caída ahí. ¿Usted manda, capitán? <risa> Dale, nueva. Fondo. Ah. Aguante Fus ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hasta suavecito Alex, ha sido mucho el pelo a caballerío Pero bueno, nos queda poco tiempo para llegar a la casa Así que Partiendo. a bajar Alex en la snap Ya yeah. yeah. 1080 30 cuadros ¡Medium! ¡Medium! Dale tranquilo, no aguas, sí. Dale. Vinimos acá a pasarlo bien. Sí. Pelar el cable un rato, conversar, echar la talla. ¡La talla! talla. ¡Vamos con todo! Va to oh, ¡No te asustes tanto! Acuérdate que es larga. ¡Halo yo! Bueno, bueno. ¿Qué se siente raro? El tren. El tren. Como de técnica, desde atrás puedo ver que va bien centrado en la bicicleta. De repente te falta jugar un poquito en las curvas para presionarla más. Ya. Yeah. A la mochila. Esto lo quería hacer hace mucho tiempo. Esto va a ser loquísimo. Suerte en la bajadita. Uy, se bajó, loco. Ana le Eso. Ya, señor. Déboles. Suerte, ojalá que quede buena la toma, weón. ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! Voy como concentrado en la mochila. Wey. Acá está con harto hoyo. Tiremos despacito. Está así tac, tac, tac, para abajo. Está lleno de hoyos, ¿cachaste? Oh, oh. Uy, no le a la línea y. Fuiste bueno. Hoy oh, venimos saliendo del cerro con Alex. Un crack. ¡Oh, nos tocó abierto el portón! Este no. día es perfecto, man. Esta mañana ha sido pero. Excelente, lo máximo. Aprendimos un poco de cámara. Hicimos unas tomas tranquilos. Nos tomamos todo con mucha calma. De hecho, hicimos como tres tomas ricas. Sí, tres tomas ricas. ¿eh? Vale. Así que si te gustó este video. Dale un like. Si sí, tienen algún amigo que le guste grabar con cámaras mientras anda en bici y pelar el cable, compártelo. Un... Oh. Hay un socio montado allá arriba. Spider-Man, pregúntale. Bueno, los cabros vienen a andar en bici. ¡Woo! ¡Ay, ay! qué estilo! Ya no me acuerdo qué está diciendo. Compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Pero pégale, pero pégale con ganas. No en el cerro.